Bueno, eso pues. Tarantino, tarantino, eso. Eh, Bastardo sin Gloria vendría siendo la película más representativa de la segunda etapa de Tarantino. Tarantino tiene dos etapas. Tiene dos etapas Tarantino. Porque son. Porque son todas las películas de Tarantino son muy buenas. Pero la, la razón de por qué se hizo famoso. Ya las últimas películas, la última etapa ya no, no existían. ¿cachai? Ya es, es otra forma de hacer cine. A ver, me, me explico. Se hizo famoso con Perro de la Calle, se hizo famosa con Perfection, con Jackie Brown y con Kill Bill, que podríamos decir que, es la, que son las cuatro primeras. De hecho, son, la, son las cuatro primeras. Sí. ¿Ya? Y estas y esta tienen unas características que principal y absolutas de Tarantino, que es el desorden cronológico. ¿cachai? Es una característica del cine de Tarantino absoluta y total, y que es muy novedosa. A lo mejor a lo mejor hay otras películas que también recurrieron a, esa, a ese formato o a esa técnica, pero Tarantino fue un por excelencia, la hizo y la ocupó de una manera impecable. Que básicamente es empezar una escena, no en el principio, sino que al medio. Y después la siguiente escena es al principio, y la siguiente escena es al final, final. Y la siguiente escena... Bueno, entonces, el orden cronológico... En realidad, da lo mismo, da lo mismo. El huevo está entrando chispazos de uno y de otro, y, y va armando. Es muy divertido porque va armando cosas, ¿cachai? Va viendo va viendo escenas que va y entendiendo de, después. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Ya, sí, exacto. Sí, cacho, ¿Eh? cine Esto lo tiene, esto lo tiene Perro de la Calle, es muy notorio, ¿cachai? El perro de la Calle. Eh, Pulp Fiction, al tres historias, y las, las tres historias están al hilada, ¿cachai? Ahí... Sí. Hay respuesta a la trama de la segunda, de la primera historia que se responden en la segunda, ¿cachai? Porque se alcanzan a ver. Entonces ese cine que, era, que no tenía muy acostumbrado Tarantino después en esta segunda etapa la, lo abandona totalmente, ¿Cachai? ya no es importante y sigue haciendo películas lineales que es con Bastardos sin Gloria, eh, los ocho más odiados, ¿cachai? Sí. Eh, eh, ¿cuál es la otra la última. Eh, eh, era haciendo una vez en Hollywood y, ya... y, la, y la otra vez. Ay, la tengo Ah, Pero son, sí, dos, ahí son dos, dos etapas muy muy muy notorias y que hay dos excepciones a, a esta norma en realidad que viene haciendo Jackie Brown y era haciendo una vez en Hollywood que son películas que son un poquito más lentitas ya como como, un, como Tarantino diciendo mira yo puedo hacer el cine que quiera que es como una libertad que sea da, ¿cachai? Ya no necesita hacer, hacer, hacer acción, no necesita sangre, no necesita... Se pega una libertad que a ti bien Sí. Ahí estaba mirando. Creo que la última película tenéis que cachar un poco el rollo de la de Hollywood, porque eh, para, que se, para que se entienda bien la película. Yo, eso, yo no la, la he querido ver, pero no... no, no. ¿La última? ¿La de Hollywood? ¿Sí? Puta es. Es la más flojita, pero sin decir que es mala. Sin decir que es mala, porque... Tarantino es cineasta por excelencia, entonces es como decir que... Messi jugó mal un partido. Hasta el partido que jugó mal es bueno. Va a ser un espectáculo, porque bueno es bueno para la pelota Y se acabó. Siempre va a ser bueno. Tarantino, hasta las películas que tú digas que son malas son increíbles, son lecciones de cine, total, Pero esta de Hollywood, si es más lentita, ya se tomó unas licencias ya... Eh, Brad Pitt conduciendo el auto cinco minutos y recorre a las calles de Hollywood con una música ahí y, y lo otro, lo otro de, la, de esta última película es que falló un poquito en, en lo que uno siempre lo consideraba lo más bacán que era la música el soundtrack como que no a veces no no que, que tiene partes brillantes pero pero es que hay ¿cachai? que que lo fundamental que es la música y lo fundamental que es el hueón como DJ como DJ, que ha elegido músicas, pero bueno, así particular para cada una y que y, y son sorprendentes, porque bueno, hasta el día de hoy siempre te queda la banda sonora de las películas de este loco. La música, yo sé que la música de las películas, puta, en la, en la época de los años 90, yo me acuerdo que no se usaba bien. Te ponía hasta bandas de rock, ¿cachai? ¿Eso era o no? Puta, pero es que eso se ocupa hasta ahora, pues, ¿cachai? Sí. No, pero... La no banda sonora del El Suicida, bueno, es un, es un zapping de la radio, así. Y con puro hit, y por eso es horrible, y por eso es horrible. ¿Sí? Mire, sí, el rollo es que yo, por ejemplo, no había cachado, eso se nota más en las películas antiguas, cuando los locos usan la música para marcar una escena, o una weá así, por ejemplo, un Ojo que es. Igual hay la escena donde el loco se pasa un rollo y la tecla suena, y suena, y suena, y suena, ¿cachai? Donde te está marcando que la weá, que ese momento es muy importante, ¿cachai? Ya. Eh, está. Es un recurso que usa el cine, ¿cachai? Pero el cine que de los locos... Y yo, yo siento que cachan ¿tú? o sea, cachan, saben cómo usarlo, lo han visto en sus su hueones, o sea, los hueones que les gusta, Chay Kubrick, y los, los piles de hueones más que les gusta usar esa web. Spielberg no hace esa web. Spielberg igual tiene, usa la orquesta, no. Yo no sé, el estilo de Spielberg igual No, no, no, es... No, no, no, sí, pero uh, uh, uh, Spielberg es director de Ready Player One, y yo por eso digo, Spiller ya perdió tal postura, ya está haciendo mierdas que puede hacer cualquier director. Y películas que tuve ahí, no sé qué son. Pero Rally Player One tiene la peor banda sonora del planeta que es, güey. Fue horrible. Vale, es un, un compendio de mucha, música de los 80, 90, y está muy mal pegado. Yo nunca había visto así una batalla con... con, con <risa> bueno, o sea, en la batalla, la batalla de... principal, la, espérate, mira, esto. La batalla principal de Rally, Rally, Rally Player One... Comienza, la weá de más épica comienza con huevos con aceite. Huevos con aceite. Yeah. No pega, pero por ninguna parte, la weá de mierda, weón. ¿vale? Qué, qué, qué mala elección de música. No, no, no, no funcionó no, no, ¿no? No. En, en, en ningún nivel. No se entiende. no se entiende ¿Es Ese grupo, ese no sé, grupo, o oh, es, es sister, sister. No, sé. sister sister. Sister sister. Sister sí. sister. O sea, se entiende porque la película era un compendio de música pues, de, de, de, de la cultura pop de los años 70, 80, 90, y, y como que había que meterla, pero está, hay, meter ese tipo de películas, o sea, de ese tipo de música, que, sea, como, que no está hecha para así bueno, meterla así, casi por obligación, igual bueno, guardar un poquito un arte, no todo el mundo lo puede decir. James Gunn la está súper bien un, en, en, en esta de la galaxia, en el Guardianes de la galaxia, que mete las, las canciones, y canciones súper popetas roqueras, pero bueno, las mete muy divertidas y las mete muy bien y y la historia apoyan a la, a la pelea cachai eh, eh, son eh, bien usado bien usado aportan caleta. claro aportan pero lo no usan más el cine pues, yo, yo, las películas que he visto lo usa mal sin antiguo, o, o locos que cachan, tien, tienen seguidores, o sea, siguen locos que son buenos en su estilo. Pero hay gente que no... O sea, es que depende. Pero es que igual tiene que avanzar la agua por ejemplo, no es estar haciendo toda esa guava toda la vida, pero yo siento que igual los estilos van lo avanzando. Por ejemplo, volver al futuro, igual lo usaba bien la música, ¿cachai? Había una escena... Es un recurso que se puede usar bien, o puede ir de, o, o, o o no interesarte, también. Okay. Pero al serio, yo siento que ya después, como no bueno, adelante, ya como que no, no pescaba muchas aguas así, es como en otro bolón, en la acción, ¿sí? Más como... en no lo Nada. Pero bueno, Tarantino, Tarantino, porque tú, en Perros de la calle la banda señora entera del en los años 70, así un... un un funk ahí, bien subterráneo, y era tan así que tenían que tenía, todos los personajes hablaban de un, de un DJ de la radio. ¿Escuchaste al DJ no sé cuánto de la radio, no sé qué? ¿Ya? Sí, lo escuché, es de los años 70. ¡Oh, es maravilloso! Y de repente están en el auto y ponen la radio y está el DJ así hablando, ¿no ¿qué tal? Es tan importante la música, y la música rellena todo esta, toda esta, la historia la rellena, pues. entonces es tan importante la música que hasta el DJ es un personaje implícito. No, no, no existe como, No existe, pero los huevones hablan del DJ, tiene cierta personalidad, ¿cachai? Entonces, eso es un poquito el pues, po. y, y la música es muy buena. La mejor representación, obviamente, obviamente hablar de Tarantino, siempre hablar de como de... de, de, de, de, de escenas super icónicas que todo el mundo cacha que es cuando le cortan la oreja al, al, al policía, ¿cachai? Que cuando se ponen a bailar, con una canción que es de los años 70 ¿verdad? que es muy particular que no me acuerdo en estos momentos cuál es porque no, no son no, no nada con que... el nombre claro pero le corta la oreja al paco como dice Reoles. yo me acuerdo de haber visto cuando vi igual la vi dos veces yo, yo pensé que la voy a ver de no vi y... por fiction ¿Por fiction es muy buena bro? por fiction es muy buena pero no sé si no sé si lo, las personas de hoy sean capaces de, de decir lo, lo bueno que fue. Es como el ciudadano Kane que cuando llegó revolucionó muchas buenas, pero si sí te lo veía sí. ahora, no es tan buena.